Dale Agárrenlo Traigan la cabulla Vai para tem gente. <risos> <risos> <Cachula. risos> Okay. ¿Qué? mira, mira, mira, mira, mira, este es que si no ya. Ya de el otro día. Ya ese si Ya ese rojo, ese ese 那个。